¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de servicio técnico en CCTV. En esta ocasión vamos a ver cómo activar unos monitores de la marca Hit Vision, modelo DSKH6220 light. Bien, aquí tenemos estos dos monitores. Eh, no son touch. Son, pues prácticamente tienen sus funciones aquí en la parte de abajo. Cuando llaman hay que contestar de la forma que nos indica los botones entonces este no son no es touch la pantalla por eso es una pantalla es un modelo light son alimentados por poe poe estándar eh, en este caso ahorita están alimentadas por un switch eh, de la marca hit vision ahí está y bueno vamos a ver cómo eh, entrar ahora sí que a la aplicación de SADP para poder activarlas eh, vemos que una ya se encuentra ya lista es ya está activada y pues nos falta activar esta lo que yo les quería mostrar cómo es que podemos entrar al programa de SADP para poder activarlas entonces este vamos a ingresar a nuestro a nuestra computadora, a nuestra laptop y ponerlos en red. Eh, vamos a ponerlo en modo DHCP para que cuando se conecte en cualquier red, pues detecte la automáticamente no la las direcciones IP. Vale, entonces procedemos a ingresar al programa. Regresamos. Bien, perfecto, ya nos encontramos en nuestra laptop. Pues como primer paso vamos a ingresar a nuestro programa SADP. Vamos a iniciarlo. Bien, como podemos observar, ya tenemos activado uno de los dos monitores. Y bueno, por aquí ya vemos que tiene un, una dirección IP con terminación 0.7. En el mismo segmento que están las otras los otros dispositivos como el DVR, unas cámaras y un switch. Ok, como primer paso, pues vamos a seleccionar el dispositivo que vamos a activar. Y en la parte derecha vamos a desplegar la pestaña que nos muestra en esta parte. Si nos vamos a seleccionarla mire... No, no aparece la, la opción esa de activar, porque estos dispositivos ya se encuentran activados, pero si seleccionamos el dispositivo a activar, nos muestra, nos pide pues que ingresemos una contraseña para poder activarla. Entonces vamos a ingresar una contraseña, que siempre utilizamos para fines prácticos, fines de tutoriales, entonces vamos a ingresar la contraseña que siempre utilizamos y vamos a darle la parte de aquí abajo donde dice activar o active. ¿no? Entonces le damos active y vamos a esperar que pues, el dispositivo pues, ya surja efecto. ¿no? Perfecto. Una vez que ya nos marca este paso... La volvemos a seleccionar el dispositivo y marcamos en la parte de Enable DHCP. La marcamos y volvemos a ingresar nuestra contraseña que creamos. ¿no? Entonces ya eh, le pusimos Enable DHCP. Pusimos la contraseña y ahora sí nos vamos a ir donde dice Modificar o Modify. Le damos ahí. Y ya con eso, nuestro dispositivo pues, va a buscar una dirección IP por DHCP para que se conecte. Vamos a darle refrescar para observar que nuestro dispositivo ya buscó una dirección IP. Que en este caso es la terminación 0.153. Bien. Pues como pudieron observar, es muy fácil, muy práctico de cómo activar estos Dispositivos de la marca HitBishop, los modelos de estos monitores DSK H6220 Lite o LE. Y bueno, pues así pues ya no eh, nos va a costar trabajo para poder activarla por medio de la pantalla. no Porque pues la pantalla, como no es Touch, eh, las funciones de los, de los botones, pues sí se pueden desplazar. Podemos desplazarnos y poder ingresar los datos. Pero nos va a dificultar un poco, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, este, vamos a ingresar a una de ellas. Vamos a entrar a la terminación 53. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir una nueva ventana. Por medio del explorador de Google. Y vamos a teclear la dirección IPD. A veces nos permite entrar, vamos a ver. Okay. Bueno, parece que eh, no nos va a permitir entrar al a web server. Lo que podemos hacer es abrir el el IBMS 4200. Y desde ahí vamos a poder. Vamos a intentar ingresar. Vale. Ok, perfecto. Ya estamos dentro de nuestro programa IBMS 4200. Vamos a darle aquí refrescar. Para ver si nuestros dispositivos... Que acabamos de activar. Eh, nos muestra. ¿no? Bien. Aquí tenemos la primera. Y aquí tenemos la segunda. Bien. Vamos a. Intentar ingresar. Bueno. por Mientras vamos a eliminar estos dos. Que ya fueron configuradas anteriormente. Es un frente de calle. Y un. Eh, monitor. Bien. Ahora vamos a ingresar. Vamos a ingresar, eh, vamos, vamos a agregar, perdón, vamos a agregar la primera, seleccionamos el dispositivo y le damos a añadir. Aquí le vamos a poner un nombre, monitor 1. Eh, vamos a ponerle el nombre de usuario que es admin, la contraseña que le activamos. Y le vamos a dar en sincronizar, le damos a añadir y esperemos que se conecte a la red. Ahí está, miren, ya está en línea. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Seleccionamos, le damos a añadir, le ponemos monitor 2, eh, le damos a sincronizar. Aquí como ya nos aparece el usuario y contraseña, lo vamos a dejar ya así. Si no, pues borramos y ponemos la contraseña nuevamente. Vamos a darle en añadir. Y bueno, y las dos ya se encuentran en línea. ¿Vale? Bien, ahora para poder visualizar en la parte donde nosotros eh, vamos a ingresar para poder actualizar el firmware... Sería por medio, de, <coughs> por medio del ajuste remoto. Bien, seleccionamos la primera. Ingresamos en la parte de eh, ajustes remotos. Vamos a ingresar. Y bueno, aquí ya estamos ingresando. Bien, una vez que ya estamos dentro de la configuración remota, pues podemos revisar los, los detalles, números de serie y todo. no En la parte de mantenimiento del sistema, en esta parte es donde nosotros vamos a seleccionar el archivo ya previamente descargado. Vamos a seleccionarlo para poder actualizar. En este, en este caso, miren, no tenemos todavía ningún firmware descargado. Pues una vez que ya se haya descargado, vamos a seleccionar el firmware, le damos a abrir se seleccione y le vamos a dar en actualizar y vamos a esperar que se actualice, que se llene esta barrita y bueno pues ahí ya nuestro dispositivo, nuestro monitor ya estaría eh, actualizado ¿no? y aquí en la parte de idioma nosotros podemos seleccionar para cambiar la idioma a español el idioma que nosotros decíamos bien y ya en eh, las partes de configuraciones para poder Conectarlo al frente de calle, pues este como ya son dos monitores extra, entonces estos monitores van a ser extensiones. Van a ser extensiones. Eh, y pues vamos a ir eh, nombrando, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí esta va a ser la extensión 1. ¿Qué más podemos cambiarle por aquí? Bien, en opción de, de redes o de red, aquí pues no se va a modificar nada. Esto todo queda igual. En configuración de red vinculada, eh, pues aquí tampoco se va a poner eh, nada. Dice que IP del videoportero interior principal. Bueno, aquí solamente se tendría que poner... La dirección IP del primer monitor, que sería la principal, que sería el que ya está puesto. Entonces, sería modificar esta esta zona y ya con eso quedaría listo para que ya los monitores se puedan comunicar entre ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar esto tantito por acá pendiente. Eh, ya estando allá en el, el lugar, pues vamos a modificar esta este pequeño parámetro ¿no? aquí ya vimos que le pusimos la extensión 1 el otro vamos a poner eh, extensión 2 y bueno esto sería todo cerramos vamos a cerrar ahora sí vamos a seleccionar la segunda vamos a ingresar en mantenimiento pues ya sabemos que ahí podemos entrar para actualizarlo el idioma, bueno vamos a entrar en intercomunicador, en, en esta parte vamos a poner extensión y vamos a poner la 2, le damos guardar y bueno ya con eso quedaría ya preconfigurado, vale en opciones de red, pues igual no, no, no modificamos nada. Red vinculada, aquí donde vamos a poner la dirección IP del monitor principal, la 1. Bueno, la principal, porque la 1 acabamos de, acabo de hacerlo, ¿no? Esta es la 2. Y ya con esto, mis queridos y amigos, ya queda prácticamente activado eh, los dispositivos, los monitores. DSKH6220, de la marca Hit Light. Y bueno, pues sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.